A decir, pueden acercarse acá que enseguida los van a, a, a decir todas las personas de, en su momento cuando se empiece la oración acá en el santuario de ella el poder del santo espíritu de Dios todos con las palmas el mundo es Jesús.